Hola, hola Hola, hola, ¿sí me escuchas? Hola Hola, hola 17 horas con 41 minutos. 17 horas con 41 minutos. Nosotros vamos a continuar con más noticias, pero en estos momentos yo voy a darle la cordial de las bienvenidas a la cabina de la 104.3 a la gobernadora de la provincia de Los Ríos, la ingeniera Connie Jiménez. ¿Cómo está, gobernadora? Muy buenas tardes. Son las 17 horas con 41 minutos. Muy buenas bueno, tardes, bueno, amiga. Estamos listos. Bueno, hola, le damos la hola. cordial de las bienvenidas sí, a la gobernadora escuchan. de la provincia de Los Ríos, la ingeniera Cone Jiménez, que tenemos importante información para dar a conocer a todos los riocenses. Buenas tardes. Bueno, 17 horas con 41 minutos, 40, 17 horas con 41 minutos, vamos nosotros a continuar con noticias. Mientras tanto, se conectan la gobernadora, que ya la tenemos en línea, hasta que eh, realmente estén ciertos detalles. 17 horas con 42, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, ya dimos a conocer lo que dijo el señor Germán Cáceres en su defensa realmente. ¿Qué pasó con la señora María Belén Bernal? ¿La mató? ¿No la mató? Bueno, ahí está, estamos listos. Hola, buenas Perfecto. tardes. ¿Cómo está eh, Ingeniera Connie Jiménez, gobernadora de la provincia de Los Ríos? Qué gusto tenerla nuevamente a nosotros en la 104.3 Gran Voz Radio y Diario al Día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el gusto siempre es mío. Disculpen eh, un poquito los problemas técnicos al inicio, pero aquí estamos. Siempre es un honor eh, tanto visitarlos y también poderme conectar a través de este medio para poder conversar y llegar a nuestra ciudadanía. Gobernadora, ¿cuáles son los trabajos que ha realizado la eh, eh, la institución en estos días de los 12 días del 2023? Perfecto. Bueno, nosotros hemos seguido en cuanto a nuestros ejes que siempre mencionamos. El primero es la seguridad, el segundo la agricultura y el tercero materia social. Eh, justamente el día de hoy estuvimos recorriendo varios lugares, tanto en Urdaneta como en Palenque, donde hemos hecho entregas de sillas de ruedas, eh, sillas de ruedas ortopédicas también, eh, pañales, colchones y demás. Eh, y por supuesto, en cuanto a materia de seguridad, no solamente cerramos el año, sino también lo iniciamos con el gabinete que tuvimos de ministros en Quevedo eh, de materia de seguridad, que muy pronto vamos a tener el seguimiento de ello. Eh, además, eh, hemos estado trabajando en cuanto a nuestra policía, eh, tenemos proyectos venideros muy, muy positivos, eh, proyectos de cuarteles intermedios, en donde no se va a trabajar bajo una metodología de UPC, sino lugares mucho más grandes para que la Policía Nacional eh, pueda tener una infraestructura eh, segura y una infraestructura que dé, eh, que, que pueda a ellos ayudarles en cuanto al trabajo que ellos realizan. Eh, además de eso, ustedes recordarán, recordarán que al inicio de mi gestión lo primero que se logró fue traer un equipo de la UNACE permanentemente para los ríos. Eh, lo que estamos haciendo ahora es que se pueda duplicar en estos días, espero darles la buena nueva, de que podamos tener duplicado el número de agentes de la UNACE en nuestra provincia dado el, el número de extorsiones que tenemos. Eh, hemos estado haciendo campañas para invitar a nuestra ciudadanía a hacer las denuncias necesarias para ayudarnos en los procesos en cuanto a extorsiones, porque eh, nos ha pasado muchas veces, muy repetidamente que la Policía Nacional hace su trabajo y luego estos criminales eh, salen en libertad, entonces necesitamos un sustento legal eh, para poder mantenerlos allí donde deben estar entonces hemos estado con esta agenda full, eh, hemos empezado campañas muy lindas para jóvenes como Hablemos de Frente donde estamos llegando a instituciones eh, a colegios estamos conversando curso por, por curso con nuestros estudiantes, se están abriendo a tal nivel eh, que conversamos con ellos acerca de la venta de drogas nos cuentan muchos detalles de quién tal vez los visita, eh, quién se les está acercando. Estamos haciendo a través de este proyecto un trabajo con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud, con la Institución de Derechos Humanos, eh, así también, por supuesto, con el equipo de la Gobernación. Este proyecto empezó en Babaoya el año pasado y este año está por empezar en Quevedo. Eh, además, tenemos otro proyecto que se llama yo voy por lo legal, que hicimos el lanzamiento en Quevedo, en donde queremos que nuestra ciudadanía se sume a ese compromiso por la seguridad también eh, en nuestra provincia, el no la no compra de motos robadas, por ejemplo, eh, porque comprar una moto robada significa que a ti o a tu vecino te la vayan a robar luego, eh, no comprar artículos robados. Eh, tener los certificados al día conjunto a nuestros comisarios. Nosotros debemos controlar con nuestros comisarios, no solamente el bolsillo de nuestros ciudadanos, eh, sino también su salud y obviamente su seguridad. Nosotros estamos haciendo operativos fuertes para cerrar locales donde entran personas armadas, eh, que no puede ser así, estamos haciendo eh, todos estos operativos de seguimiento junto a la Intendencia, y bueno, y un sinfín de proyectos que le, les podría seguir mencionando a raíz de estos tres ejes que les repito, seguridad, agricultura y el eje social. Pero además de eso, hoy quisiera yo comentarles en esta entrevista acerca de un tema muy importante, amiga, que es la consulta ciudadana. Estamos en este tiempo de campaña, gobernadora. ¿Cómo usted analiza estas ocho preguntas por parte del gobierno? Y realmente muchas de ellas van al tema de, de la seguridad. Así es. Bueno, eh como debe saber nuestra ciudadanía, que nos está viendo en casa, nos está escuchando, eh, o tal vez desde sus trabajos, ahora estamos en época electoral. Tenemos a candidatos a alcaldes, a candidatos a prefectos recorriendo toda la provincia, eh, pero quiero comentarles hoy que eso no va a ser la única elección que vamos a tener que hacer ahora en febrero, sino que vamos a tener una papeleta más, en la cual vamos a tener herramientas decisivas para nuestra provincia y para el país. Vamos a elegir la consulta ciudadana... el propósito o el fin de ocho preguntas importantes. Estas preguntas, para hacerles eh, algo como un resumen, estas preguntas conllevan tres ejes específicos. Eh, seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Tres ejes importantes, les repito, seguridad, institucionalidad y medio ambiente. La primera pregunta que ustedes van a encontrar en cuanto a seguridad. Eh, en, su, en, la, en su papeleta de la consulta ciudadana, es si usted está de acuerdo con que se puedan extraditar a los ecuatorianos que tengan que ver con narcotráfico. Le repito, si usted está de acuerdo con la extradición de ecuatorianos que estén involucrados en el narcotráfico. Eh, esta es una herramienta, la herramienta de extradición que se ha venido usando en algunos países a lo largo del tiempo, eh, a, por la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que este, esta problemática, estos delincuentes, significan un problema transnacional y por ello se debe tomar una herramienta transnacional. Ecuador ha planteado eh, y ha construido puentes positivos con países como Estados Unidos. Eh, y yo creo que vale la pena aprovechar eso para poder aceptar esta ventana de la extradición eh, y que estos criminales que hoy no están teniendo una justicia favorable, una justicia transparente en este este país puedan tenerla fuera del país. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Chapo Guzmán? Que es un ejemplo que me gusta repetir porque mucha gente lo ha visto a través de novelas, a través de documentales. El Chapo Guzmán se intentó, eh, se int se intentó darle justicia al Chapo Guzmán en su país y no se pudo varias veces entonces se tuvo que dar la extradición para que por fin se acabe con ese capítulo que tanto año le hizo a Latinoamérica entonces así hay muchos casos en el Ecuador eh, hace poco el presidente tuiteó hizo un video también acerca de un caso de eh, un criminal que se tomó preso en Quevedo eh, donde él estuvo en libertad y nosotros como autoridades tenemos que incentivar e impulsar a la policía a volver viva de nuevo y meter los presos eh, con el riesgo de que vuelvan a salir en libertad entonces el presidente la el gobierno nacional está dando esta herramienta importante eh, para que podamos decidir como ecuatorianos si permitimos la extradición, extradición que hoy en día está prohibida por la Constitución. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a empezar a hablarles de las preguntas de la consulta y no les voy a decir ni voten sí ni voten no. Voy a poner en conocimiento a nuestra ciudadanía para que ellos tomen, eh, para que ellos tomen una decisión. Y esa pregunta va encaminada con la segunda, que también es de seguridad. Qué es la pregunta de la autonomía de la fiscalía. Actualmente la fiscalía depende del Consejo de la Judicatura. La fiscalía no puede por sí sola seleccionar, evaluar, ascender, capacitar ni sancionar a sus fiscales. Eh, les doy un ejemplo clarísimo también. A la gobernadora se la puede juzgar por el equipo de la gobernación. Es decir, si hay un jefe político, un teniente político, un comisario que esté haciendo malas cosas, se me debe informar a mí para tomar las decisiones que se van a tomar, ya sea correctivos, ya sea cambios respectivos. Asimismo, si un alcalde se lo puede juzgar por el equipo que tengan en la alcaldía pero lamentablemente a nuestros fiscales a la fiscal general, a la fiscal provincial eh, no se la puede juzgar por el equipo que ellos tienen porque lamentablemente ellos no tienen en sus capacidades el hecho de poder ascender, capacitar, sancionar sobre todo. Muchas veces ha estado en su conocimiento el actuar negativo de muchos fiscales y no se ha podido tomar cartas en el asunto entonces el presidente y el gobierno con esta pregunta no pretende tomar el control y decir y yo voy a tomar el control de esto, sino darle la autonomía a la fiscalía para que pueda empezar a ejecutar este control que debe hacer, esta depuración, la, la institución debería tener derecho a hacer una depuración. Entonces, este es el primer bloque de preguntas de la consulta ciudadana, las preguntas sobre seguridad. Las cosas, 51 minutos. Otra de las preguntas también muy importante que aquí, bueno, tiene el tema que ver con la Asamblea, con los movimientos políticos también, con las autoridades de control y es en todo caso que se puede, para que la ciudadanía conozca, gobernadora, sobre las ocho preguntas que estarán en este 5 de febrero. Así, Así es, es, toda la razón. Luego de este eje de, de seguridad sí. viene el eje de institucionalidad en donde también son preguntas eh, bastante eh, ciudadanas, no políticas, sino algo que siempre se ha hablado en la ciudadanía. Decía el ministro de Gobierno en una entrevista esta semana, esto es un debate que ya lleva mucho tiempo, ya se ha hablado mucho tiempo. Lo que hemos hecho como gobierno es responsabilizarnos de ello y el presidente ha tenido la valentía suficiente para preguntarle a nuestra ciudadanía si está dispuesto a hacerlo. Entonces, en el, en el eje de institucionalidad tenemos primero la pregunta de la Asamblea Nacional. Si usted en su casa o en su trabajo está dispuesto a que se reduzca el número de asambleístas y les cuento un dato, hoy tenemos 137 asambleístas, pero si eh, no estuviera esta pregunta en la consulta ciudadana, gracias al nuevo censo que hemos hecho, el censo poblacional, eh, el número de asambleístas subiría a 152, es decir, subiríamos el presupuesto, el número de personas que debe contratar la Asamblea Nacional y ¿para qué? Yo les puedo dar una anécdota personal. Yo, además de ser su gobernadora, tengo la responsabilidad de ser asambleísta alterna y me principalicé en el último pleno del año pasado, la última oportunidad que tenía la Asamblea Nacional para legislar en favor de los ecuatorianos. Estuvimos una hora y media esperando a que aparezcan los asambleístas de la bancada de UNES y de la bancada social cristiana y cri, cri nunca aparecieron. Tuvieron que, por falta de quórum, cerrar el pleno, cerrar la sesión. Entonces, eh, ¿qué les quiero decir con esto? Este pleno tenía en el orden del día tipificar el delito de extorsión y empezar a tratar algo que todavía está en manos de la Asamblea, que los militares puedan salir a las calles, a apoyar a la Policía Nacional. Eso es algo que el presidente quiso incluir en la consulta ciudadana y que la Corte Constitucional dictaminó que debe pasar por la Asamblea Nacional. Primero está bien, nosotros eh, nosotros seguimos las normas en cuanto y en tanto eh, se vaya a trabajar, la Asamblea Nacional no lo está haciendo no se ha tratado aún este tema tan importante. Entonces, con todos estos antecedentes y estoy segura más noticias y demás que ustedes escuchan todos los días de la Asamblea Nacional, eh, ustedes tomarán la decisión, ustedes que estos están viendo en casa o en sus hogares, acerca de la reducción de asambleístas. Y esta pregunta va encaminada con la que sigue porque toda la consulta tiene un solo sentido. Y la siguiente pregunta es acerca de los movimientos políticos en el Ecuador. ¿Sabían ustedes que existen 272 movimientos políticos en el Ecuador? Movimientos que representan un costo al Estado, movimientos que representan un proceso que muchas veces no ha sido transparente. Me he encontrado con tantos ciudadanos, amigos y familiares que, oh sorpresa, cuando preguntan en el CNE, han pertenecido a movimientos políticos que nunca habían hecho. Se han tomado firmas para adherentes y adherentes permanentes y han usado el nombre de muchos ciudadanos. Además de eso, personas que sí pertenecen a movimientos políticos que nos han dicho a mí nunca me han tomado en cuenta. Ni para una primaria y mucho menos si me han preguntado si quiero ser candidato o me han capacitado. Terminamos viendo el mismo ciclo vicioso de siempre y realmente los movimientos políticos no están teniendo ese trabajo positivo que debe ser. Hay países donde tenemos un movimiento de derecho, un movimiento de izquierda y cada uno presenta sus propuestas y se puede ordenar mejor. En cambio, en el caso de Ecuador tenemos 272. Entonces cada ecuatoriano tomará la decisión en su hogar, en su trabajo, en donde nos esté viendo, junto a sus amigos, junto a su familia, si está dispuesto a que se disminuya el número de movimientos eh, políticos a través de mayor control. No es que se van a coger y se van a eliminar. Nosotros estamos eh, totalmente de acuerdo con que debe existir una democracia, pero sí un mayor control, que empecemos a tener un verdadero registro en cuanto al número de afiliados, de adherentes, eh, que no sea solo una firma que cualquiera la puede falsificar, que sea por medio de huellas. Todo un proceso que va que se disminuya el número de movimientos políticos en el Ecuador. Y luego tenemos dos preguntas que también están conectadas, que tienen que ver con institucionalidad, que es acerca del Consejo de Participación Ciudadana. Si yo me meto a través de la cámara y le pregunto a nuestros riocenses, a nuestros ecuatorianos, ¿qué saben acerca del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuáles son las dos últimas actividades positivas que haya realizado el Consejo de Participación Ciudadana? o o más, a, a más actual aún, más fácil aún, que me nombren tres candidatos al Consejo de Participación Ciudadana actuales. Yo creo que si mucho tal vez alguien me nombrará uno, si mucho, pero la realidad es que no conocemos y tampoco nos representan las personas que están en el Consejo de Participación Ciudadana y que estarían allí tampoco, que vayan a estar. Entonces, ¿qué se quiere con esta consulta? ¿Qué se propone con esta consulta? El Consejo de Participación Ciudadana actualmente toma la decisión de designar a las autoridades más importantes, luego el presidente más importantes en el país, el contralor, el fiscal, el defensor del pueblo, personas que no conocemos toman estas decisiones tan importantes. Entonces esta consulta pretende con la pregunta 5 y la pregunta 6 quitarle esta responsabilidad al Consejo de Participación Ciudadana y dárselo a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Se los voy a responder con una pregunta. Yo les pedí tres nombres de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, ahora les puedo pedir tres nombres de asambleístas. Y estoy seguro que usted me va a contestar, ya sean de la provincia o nacionales, porque hay mayor representatividad por parte de la Asamblea Nacional. Y no es que el presidente Lazo esté diciendo vamos a enviar esta eh, eh, a la Asamblea Nacional esta decisión tan importante porque sea un, un órgano que nosotros podamos controlar. Para nada. El presidente me han dado proyectos muy importantes a la Asamblea Nacional que no han tenido una buena respuesta, pero estamos conscientes que es un órgano que genera mayor representatividad ante la ciudadanía. Nosotros no podemos llamar a un eh, consejero de participación ciudadana sobre la elección de haber puesto algún contralor, pero sí sabemos dónde viven los asambleístas aquí en la provincia de Los Ríos, dónde hacen oficina, dónde nos podrían atender, qué explicaciones nos deberían dar. Entonces hay una mayor representatividad en cuanto a la Asamblea Nacional. Entonces esa es la pregunta 5 y la pregunta 6. Y con eso también concluye el, el, el, el bloque de las preguntas que tienen que ver con institucionalidad. 17 horas con 58, 17 horas con 58 minutos, estamos dialogando con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, la ingeniera Connie Jiménez, hablando, bueno, ya estábamos con el tema de la consulta popular, ingeniera, ¿cómo eh, ustedes ya están armando de pronto la planificación de cómo va a estar la, la seguridad al momento ya de las, las elecciones, el 5 de febrero? Así es, por supuesto que si solo permíteme termino con las dos últimas preguntas de la consulta y te contesto también esto que es que es crucial y que ya hemos estado haciendo reuniones al respecto. Las dos últimas preguntas de la consulta, que es el último bloque, que es el bloque de medio ambiente. Eh, estas preguntas, yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón también eh, evaluar acerca de si votar que sí o no, que estará en, en cada uno de, de, de sus manos esta responsabilidad acerca del medio ambiente es algo eh, que realmente se lo debemos a nuestro planeta. Eh, tenemos dos preguntas. La primera es acerca de las áreas de protección hídrica. Hoy en día, la Constitución incluye en el sistema de áreas protegidas eh, a, solamente a bosques y demás, pero no incluye a las reservas hídricas. Entonces, a través de esta pregunta, lo que queremos hacer es generar esta, un, un subsistema de protección. Por ejemplo, les digo, yo tengo el proyecto personal de poder luchar porque en la ley de, la, de agua se incluya a los humedales, y a través de esta pregunta se pueda generar esta protección a los humedales. Tenemos el humedal abras de Mantequilla, del cual todos como fluminenses hemos escuchado y que hoy en día la Constitución no ampara su protección. Entonces, a través de esta pregunta queremos generar eso. Y la última pregunta quiere generar compensaciones a quienes apoyen la generación de servicios ambientales, a familias, a jóvenes, a asociaciones tan buenas que se dedican al reciclaje, al cuidado del medio ambiente. Ellos para mí merecen fondos. Tal vez no estos movimientos políticos que dicen representarnos, pero sí este equipo de personas que trabajan en favor del medio ambiente. Esas son las preguntas de la consulta ciudadana, una consulta eh, que tal como lo dice su nombre, es ciudadana, no es para nada política, y en donde nosotros pretendemos dar una respuesta a nuestra ciudadanía, dar herramientas importantes, no para esta gobernación, puede ser para el siguiente gobernador, para el siguiente presidente, pero dar un panorama legislativo, un panorama de, de, de orden que realmente nos permita trabajar. Ahora, contestando a la pregunta que me hiciste acerca del control que vamos a tener, ya hemos mantenido reuniones tanto en Quevedo, en Babahoyo, hoy conversamos con la policía en Vinces también, y así lo vamos a hacer en varios cantones, en varios cantones acerca del control que vamos a tener ese día. Eh, ustedes saben que también los militares se unen a este equipo en materia de electoral. Eh, nosotros queremos dar un panorama pacífico en donde cada uno de ustedes pueda acercarse a sus urnas, a ejercer su voto con tranquilidad. Obviamente también pedimos el compromiso, siempre lo hacemos públicamente a los candidatos. Recordemos a los candidatos que debemos cuidar a la ciudadanía que están con ustedes, que caminan con ustedes, que asisten a meetings, que asisten a eventos públicos, eventos a los que hemos puesto horarios de cierre, eventos que estamos controlando, no porque no querramos que se genere estos espacios eh, de, de, de, de meeting, de compartir información y demás, sino porque queremos cuidar a la ciudadanía, sabemos que estamos atravesando una guerra y cuando uno atraviesa una guerra tiene que tomar decisiones fuertes para poder proteger a nuestra gente eh, porque sabemos que están los casos de narcotráfico y demás, de pelea de bandas, entonces hemos tomado estas decisiones, desde el inicio de la campaña nos reunimos con representantes de, de todos los movimientos políticos, los citamos a todos y les explicamos cómo íbamos a funcionar hasta el día de hoy Gracias a Dios hemos tenido eh, eventos y demás de todas las listas que se han manejado eh, pacíficamente con el apoyo de la Policía Nacional y así será sin duda ese día donde cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, elegir alcaldes, elegir prefecto y sobre todo votar por la consulta ciudadana. Muchísimas gracias, ingeniera Connie Jiménez. Estamos dialogando con la gobernadora de la provincia de Los Ríos. Estamos en vivo a través de diario al día. Tenemos eh, preguntas realmente para usted, gobernadora. Ya bueno, estamos con el tiempo. Gracias por darnos a conocer esta importante información, todo lo, su trabajo que viene realizando hasta en el momento del 2023, ya con el del año pasado, obviamente. Y también a los oyentes de la 104.3 Gran Voz Radio. Perfecto. Yo realmente les agradezco por esta oportunidad, por poder conversar con ustedes. Estaba leyendo algunos comentarios en, en Facebook, eh, la gente haciendo consultas acerca de las preguntas, justamente lo, lo, lo que les estaba hablando ahora. Eh, entiendo que hay una persona que quiere reunirse con nosotros, leí un, un comentario le pido de favor que nos pueda escribir eh, a mi página de Facebook o a nuestro jefe político a Darwin, no sé si él está conectado le puede contestar también, créanme que esta es una gobernación de puertas abiertas, hemos atendido a la ciudadanía 24-7 lo hacemos no solamente en la oficina donde solamente paso el lunes martes de ahí pasamos en territorio eh, pero queremos ir solucionando las problemáticas, sabemos que no es hacer así y se acaba todo, sino es un, es un paso a paso, eh, vamos de granito, a granito de arena, pero ustedes han visto a una gobernadora desde el día uno eh, que su juventud le está poniendo en manos de la provincia de Los Ríos porque estamos 24-7 trabajando, eh, primero con la ayuda de Dios y sobre todo con el apoyo y el cariño de cada uno de ustedes. Gracias, eh, Ingeniera Connie Jiménez. Muchísimas gracias por toda esa información y por supuesto aquí a contestar a cada una de las preguntas que tienen acá nuestros seguidores de Diario al Día y oyentes de la 104.3. Excelente tarde noche, Ingeniera. Muchísimas gracias. Con eso nos despedimos, estimados oyentes de Noticiero Segunda Emisión. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde noche. Recuerden que el día de mañana estaremos seis en punto. Usted sigue en la compañía de la 104.3. Yo soy la radio que te consiente, donde quiera que tú estés. Yo soy la gran voz, radio 104.3 FM. Mm -hmm.